Buenas tardes. El motivo de mi presencia aquí con el abogado Soto es para primeramente darle las gracias a Dios, porque gracias a Dios y al abogado Soto que he logrado los, mis propósitos. Primeramente mi residencia, que la obtuve en el 2014. Ya tres años después pues ya me hice ciudadano americano. Como les repito, gracias a Dios, gracias al abogado Soto y a su grupo como es Pilar y a la abogada Jessica Martínez y también a, le agradezco mucho a Edelmira, en todo el grupo que tremenda atención, les recomiendo que se si van a buscar un abogado, es un, un gran abogado, el abogado Soto es un hombre muy leal y... Cualquier abogado ahí por la calle les ofrece algo, pero al final es mentira todo, así que cuidado con eso. Y a poner todo en las manos de Dios, que Él es el que se encarga de todo. Entonces, al final, mi ciudadanía fue aprobada y, y ya con fecha eh, julio 27, que es viernes, voy ya a juramentar gracias a Dios. ¿Tener la ciudadanía le cambia la vida en algo? Sí, la, tener la ciudadanía me cambia la vida y que bueno, estar más seguro en este país y puedo votar y, y muchos eh, mejores beneficios. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Guatemala, de la, del departamento de Zacapa. Okay. ¿Y hace cuánto fue a su país la última vez? Bueno, la última vez que estuve en mi país fue en el 2006 que fui deportado y el abogado Soto eh, fue quien me trajo de regreso para acá, primeramente Dios y después pues el abogado Soto que con su buen trabajo me, me trajo de regreso en el 2014. ¿Y entonces ahora puede viajar con la ciudadanía tranquilo para allá. Si, sí, gracias a Dios, ahora ya con la ciudadanía pues ya un poco más, uh, más tranquilo. ¿Él le quitó la deportación, lo trajo, su esposa lo pidió? Si, sí, el abogado Soto...